días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. clase 217 sol en casa 4 y sol en casa 10, ese eje 4-10, qué pasa cuando tenemos el sol en la casa 4 y esa casa 4 y ese sol ambos están en aries ¿Y qué pasa cuando tenemos la, el sol en Aries y la casa 10 en Aries? O sea, eje 4, 10. ¿Sí? Vamos a empezar entonces por el sol en casa 4 en Aries. La casa 4 en Aries y el sol en Aries. Sol en casa 4 es hogareño, amable, sobreprotector. Mientras que la casa 4 en Aries lo hace hostil, dinámico y autoritario. Y el sol en Aries lo hace enérgico, valiente, líder, conflictivo, incompetente, agresivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? cuando una persona o estamos estudiando la carta natal de una persona que tiene sol en casa 4 y esa casa 4 está en aries y ese sol está dentro de la casa 4 sol en aries, en la casa 4 en aries, es posible que estemos ante una persona en la que en el hogar es quien lidera de una forma muy autoritaria por ejemplo, fíjense que estoy del Sol en Aries, estoy eh, utilizando eh, una de las eh, palabras claves, la de líder, ¿sí? eh, La de la Casa 4 en Aries, estoy utilizando lo autoritario, la palabra clave autoritario y por estar el Sol en Casa 4 estoy Usando la, como palabra clave el tema de que en el hogar ¿sí? y así vamos formando nuestras eh, frases ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el sol está en Aries eh, pero está en la casa 10 el sol y el medio cielo en Aries entonces cuando sucede esto estamos solo en casa 10, tenaz, líder, ambicioso. Casa 10 en Aries, marcial, emprendedor, liderazgos sol en Aries, enérgico, valiente, líder, conflictivo, incompetente, agresivo. Acuérdense que... Para el sol en cada signo, para los planetas en cada signo, tenemos tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Eso ya lo vimos en los primeros videos. Por lo que en este caso podríamos decir que estamos estudiando a una persona que eh, posiblemente sea una persona valiente y ambiciosa que emprende proyectos en los que él o ella los lidera, o sea, proyectos de liderazgo, de líder. Bueno, espero que les haya gustado esta primera clase de este eje 4.10 en la que ya estamos haciendo esa triple combinación de la que yo tanto les hablaba. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, con un nuevo video. Vamos a seguir en el eje 410, pero esta vez el Sol y la casa 4 y la casa 10 en Tauro. Chao, hasta mañana.